Señor Roberto, ¿cómo está usted? Excelente, gracias por eh, tomar nuestra llamada eh, porque nos eh, preocupa la situación de la información de 30 maestros, profesores que están infectados con el COVID-19. ¿Cuál es la situación, eh, María? En, este, en los diferentes distritos se ha estado reportando, ¿verdad? Algunos casos de contagio pero no podemos decir que tienen COVID-19 hasta que los resultados no estén. Usted sabe que a partir de la, del lunes se ha estado desarrollando un operativo en el Casa Club aplicando pruebas PCR para todos los docentes de están regionales, y personal administrativo también. Por lo tanto, las, las pruebas, los resultados, perdón, no han salido todavía. Ah, ok. Eh, eh, qué, qué bueno que aclare. Entonces, esto es simplemente sospecha. Todavía no tenemos eh, el resultado que ha dicho que estos profesores tienen COVID-19. Eso es lo que usted exactamente, nos está diciendo. Exactamente. Ah, ah, qué bueno. El día de hoy tenemos todavía la, el operativo en pleno desarrollo, donde se dispone de, un, de más de 200 pruebas. No pueden ser más porque ustedes saben que por eso conlleva tiempo, llenar un formulario y todo eso. Por lo tanto, vamos a tener que extenderlo un poco más. Teníamos previsto tres días, pero creo que vamos a tener que extenderlo eh, eh, María, para poder cubrir. una pregunta. Con este tema del formato de las clases virtuales, eh, hay algunas confusiones. Por ejemplo, los profesores están asistiendo a las escuelas, en las escuelas, ¿qué hacen los profesores? Ellos se conectan por internet, el tema de las clases que se está haciendo a través de la radio y la televisión, ¿cuál es la participación activa eh, en la educación, en el proceso de educación de los estudiantes? Bueno, en los centros donde hay conectividad, pueden hacer las clases virtuales, en los que donde no hay, entonces las clases son a distancia, donde ambos, tanto los docentes como los estudiantes, que guía de las instrucciones, de las clases que están impartiendo, la clase modelo, ¿verdad? Que están impartiendo en la televisión. Y luego están ahí disponibles para responder todas las preguntas que, las que, que traen los docentes a través de llamadas telefónicas, de WhatsApp, de, también pueden conectarse a través de plataformas donde... Eh, en el caso de los, que están, de los que están haciendo funciones en teletrabajo que disponen de internet, pueden hacer eh, grupos y pueden también asesorar de manera individual a través de videollamadas y de Zoom. Okay, los profesores entonces tienen, son multitarea multitax, porque entonces van a tener que estar dependiendo de los estudiantes eh, la cantidad de estudiantes tienen que eh, uno que otro o todos los estudiantes, por ejemplo, a ver si yo entiendo, vamos a, a, a suponer eh, un estudiante de tercero de la primaria, un grupo de estudiantes, eh, eh, 20 estudiantes, estos 20 estudiantes se, se coordinó previamente si los 20 estudiantes lo iban a hacer de forma virtual, eh, de forma eh, a través de la radio, la, la, la, la televisión o como usted está diciendo, los formatos de videollamada, grupo de WhatsApp. Eh, eh, explíqueme un poquito ahí ese punto. Para eso, para planificar las clases, hay que primero estudiar la realidad del entorno. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué? Por lo tanto, desde que iniciaron las clases, ya el maestro sabía a través de qué gente eh, o medio se iba a comunicar con su de producción. Bueno. Eh, eh, vamos vamos a esperar veloz eh, eh, tiene alguna pregunta para la directora maría guadalupe Así es, eh, buenos días eh, María Guadalupe, un gusto que estés aquí con nosotros vía telefónica. ¿Cuáles mecanismos ustedes están utilizando para evaluar, para ver si verdaderamente está teniendo resultados esta modalidad a distancia y si hay, o, si la cantidad de personas, de niños, es, es buena, eh, tiene aceptabilidad? Bueno, diario, a través de la damos una plataforma, se registra la asistencia, tanto de los docentes como de los estudiantes en las clases. ¿Sí? Y al igual que como terminamos en el año pasado, ¿verdad?, el año escolar pasado, se pudo hacer evaluaciones a través de la misma, de los mismos medios que acabo de mencionar. Bien. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, ya para finalizar, agradecerle que, que no haya tomado la llamada, eh, licenciada. Eh, estas pruebas que se le están haciendo a los maestros eh, Me imagino que ahora van a ser más intensivas O sea, eh, que cada tiempo se le va a realizar las pruebas PCR Para mantener el monitoreo de que eh, eh, no llegue el COVID A los planteles escolares Y que los profesores puedan eh, continuar Y ahí mismo, para finalizar En caso de que los profesores eh, Estos 30 que están en observación y Que se han hecho la prueba Salgan positivos ¿cómo va a ser su sustitución para continuar las clases y, y, y esas y esos estudiantes que estos profesores le están dando seguimiento a través de la nueva, la nueva modalidad de, del formato de, de educación? Muy bien. La parte de que se si va a dar seguimiento a las pruebas, eso va, va a depender del desarrollo de la pandemia. Esperamos. Que, esa sea, que ese sea el único operativo que haya que realizar. que de manera consciente nosotros podamos tener eh, o establecer las medidas y dar uso de esa, de, esa, de los insumos necesarios: el, el uso de mascarilla, del uso de, de alcohol, del distanciamiento, ¿verdad?, entre las personas para que no haya más contagio. ¿Entendido? Correcto. espera que ya eh, con esto quede disminuido la cantidad de, de, de casos aquí en San Francisco y de hecho nada más no son los centros recuerden que también hay en, en otros entornos donde están apareciendo otros casos de contagio de COVID -19. y la otra pregunta el, en cuanto a por ¿Qué? ejemplo si en caso de que sean positivos sabemos que el protocolo es que eh, la persona se tiene que aislar eh, ¿cómo va a ser sí. el, el proceso de sustituir a esos profesores? Bueno, hasta ahora no, no, no, no nos no hemos visto en la en la necesidad de subir a ningún docente, porque recuerden que ahora es más fácil eh, contrarrestar la, los síntomas de Covid 19. Inmediatamente aparece como positivo un docente, es enviado a su casa. Y dentro de, a medida de las posibilidades, el maestro casi siempre está dispuesto a dar seguimiento a sus estudiantes. También hay centros que están implementando eh, la siguiente estrategia. Y es que tanto el psicólogo como el orientador, hasta el mismo director, coordinador pedagógico, eh, están en la disposición de ayudar. Nosotros somos una familia educativa. Y que siempre nos apoyamos en todo. Bueno, nosotros le agradecemos. Y ya para finalizar, Roberto, brevemente, ¿ustedes tienen un estimado de tiempo de cuándo van a empezar eh, la distribución de los equipos electrónicos, se entiende, computadoras, tablets, de parte del Ministerio de Educación aquí en esta provincia? Estamos en espera de que esas informaciones sean suministradas a la región para poder reportárselas a las personas interesadas. Bueno, gracias directora, luego la vamos a invitar ya formalmente aquí al espacio para compartir con usted eh, y así eh, las personas que todavía no conocen, bueno, aunque tiene una foto ahí hermosa que le puso producción, así la puedan conocer e interactuar con usted, así que muchísimas gracias eh, María Guadalupe Bruno eh, quien es eh, la directora regional de educación para el Distrito 07 en la provincia de Duarte, eh, gracias por, por estar con nosotros.